Cordial saludo. En la actualidad la institución ha tomado la decisión de optar por ofrecer el diplomado en RETI para inspector en instalaciones eléctricas de uso final, la cual va dirigido a ingenieros electricistas, electromecánicos de distribución y de redes eléctricas. Este diplomado será virtual, con una intensidad horaria de 136 horas, distribuidas en seis módulos. El módulo cero, que es la inducción a la plataforma, tenemos módulo 1 que habla del Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETI, el módulo 2 de la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, el módulo 3 de las aplicaciones a la luz de general del RETI, la NTC 2050, el módulo 4 de concepto de inspección y el módulo 5 del proceso de inspección. El módulo 0 es para familiarizarse con la plataforma virtual, dura 4 horas. Los módulos del 1 al 3 están conformados por cuatro secciones cada una entre de los cuales habrá actividades de lectura reconocimiento e interacción con los demás participantes el diplomado es una acción sincrónica con un aspecto conocedor del tema pertinente para cada sección cada sección tendrá una versión de ocho horas una de las cuales es para la sincrónica seis horas para el trabajo personal y finalmente una sección de una hora con un foro en el cual los participantes puedan interactuar con sus compañeros y tutorías para la aclaración y solución de inquietudes sobre la actividad del trabajo. El módulo 4 está conformado por dos secciones de ocho horas cada una, igual conformadas por una sección sincrónica para introducción al tema, seis horas son de trabajo personal y finalmente una hora con, con un foro. El módulo 5 igual cuenta con dos secciones de 8 horas cada una, en la segunda y última sección se manda un trabajo presencial, donde los participantes harán una actividad práctica que soporte todo lo visto durante el diplomado. Con esto se logrará que los participantes del Diplomado se preparen y puedan presentarse a los exámenes de certificación como inspectores y personas responsables de los procesos de inspección y dirección de los organismos de certificación en la instalación eléctrica del país. Bienvenidos al futuro. Mucha suerte con esta nueva aventura que les ofrece Pascual Bravo. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.